Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz sábado, concluyendo ya nuestra semana, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestro día dando gracias al Señor. Vamos también a encomendar en las manos de Dios, a través de María Santísima, nuestra vida, nuestros proyectos, lo que hoy vamos a hacer. Que el Señor Todopoderoso reciba nuestra oración, reciba nuestras necesidades y que María Santísima interceda por todos nosotros. Amén. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Bernabé Apóstol. Dice el comentario que era un judío que se hizo muy popular en la comunidad cristiana primera porque cogió sus bienes y los vendió y los puso a disposición de la comunidad para que nadie pasara necesidad. Fue compañero de los evangelizadores, Pablo y otros, y fue por muchos lugares llevando la buena noticia. Vamos a escuchar esta palabra para que a ejemplo de San Bernabé también vayamos. Y comuniquemos lo que el Señor ha hecho en nosotros San Mateo capítulo 10 versículos 7 al 13 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios Lo que han recibido gratis, denlo gratis No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino Ni túnica de repuesto, ni sandales, ni bastón Bien merece el obrero su sustento cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le deseen, volverá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Palabra de Señor. Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado las instrucciones que el Señor da a los misioneros. En esta fiesta de San Bernabé, pues, escuchamos de labios de Dios, de Jesús, todas esas indicaciones para llevar la buena noticia a muchos lugares. No lleven cosas materiales, oro, ni, ni plata, ni calderilla. Eh, cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay ahí de confianza, quensen ahí hasta el lugar, reciban lo que les den, den la paz, salen, curen enfermos. Eso somos nosotros, los misioneros, los cristianos, portadores de la buena noticia, portadores de bendición. Que María Santísima, ella, ruegue por nosotros y a su ejemplo nosotros también.